Hola, hola, buenos días. aquí se van comentando un día más en la taberna Y hoy vamos a tener el enfrentamiento, bueno, vamos a empezar la segunda ronda ya de enfrentamientos Que nos quedan por disfrutar en la beta Vamos a jugar, vale, vamos adelantando y vamos comentando la jugada Vamos a jugar con nuestro equipo de orcos contra otro equipo de orcos negros Hoy va a ser un partido de darnos, vale, este que son 900... 95, vale, perfecto Vamos a salir de la partida, como nos gusta A nosotros Vale eh... Nada, recordar Vamos a iniciar esta segunda ronda De enfrentamientos, vamos a jugar ahora Con todos los equipos Contra Los orcos negros, o sea, vamos a hacer El enfrentamiento contra los orcos negros y Uy, este plano no era el de la otra vez Ah, este sí Vale, y bueno, ya. Ya llevamos nuestros tres primeros partidos. Cositas a favor, cositas en contra. Hay que ir cogiéndole el, el gusto a. a estas nuevas mecánicas. de Bueno, al fin y al cabo, han cambiado la funcionalidad por completo. Del. del cómo jugamos o cómo estamos acostumbrados a jugar. Del, del Blood Bowl 1, del Blood Bowl 2 a este Blood Bowl 3. A ver. Está bien innovar y es lo que hemos dicho, ¿no? También en, en anteriores vídeos. Uh, vale, clima perfecto. Vale. Mm, mm, mm. Vale, aquí no, no tenemos nada que poner, así que listo. Vale, perfecto. Dale ahí. Mm, mm, mm. Vale, vamos a patear. Vale El troll, los orcos y los goblins Vale, perfecto Vale, pues nada, fin de turno Vale, y hola ¿Por qué pondrías el troll allí detrás? Vale, vamos a patear aquí en este lado Ah, bueno, aunque aquí tienen los goblins Vale, vamos a probar aquí Dale, chiquitín Ah, venga El troll puede moverse una casilla en cualquier dirección ¿Así que has desplegado así? ¿En serio? ¿Por qué razón? LOL, estoy muy confuso, ¿eh? Oh, ha sonado roto Dios, cao, Vale, primer turno Oye, todo muy bien, ¿eh? Bueno, al pozo. Lo que los dados te lo dan Los dados te lo quitan Vale, ok, vamos aquí Placaje ¿Ves? Ahora, el problema está aquí. Salta realmente estúpido, pero porque yo sé que salta realmente estúpido. De hecho, no, es que no puedes ni ver ni el log aquí detrás que están las indicaciones, ni lo puedes ver. Vale. Uf, me lo voy a quedar, no pasa nada. Vale. Eh, ok. Ahí. Vale. Uy, uy, uy, uy. Ah, vale Nosotros nos caemos Que yo recuerde, si sí. vamos a volver a tirar Ah, vale, ahora, digo, fue es que le cuesta procesar, ¿eh? eh Vale, vamos a meter ahí delante del troll Uf, está espesito, eh Vale, y, ok, sí, perseguimos Uf, le está costando la vida reaccionar, eh Vale, y perseguimos Toma ahí, deberíamos hacerlo polvo Uy, vale No pudo ser... Vale Vale, y perseguimos Está bien, vale, nos podemos colocar aquí y empujar aquí Vale, prefiero tirarme a alguien fuera directamente, vale, y me quedo Vale, ahí, a reventarlo, así me gusta, gente Vale, nada, y me voy a cerrar por lo menos aquí Vale, y tenemos presión sobre el balón Aquí y aquí, vale Con estos vamos a adelantarnos un poquito aquí, Vale, sí, tampoco tanto Aquí, que trabajen en paralelo estos dos Vale, y este lo vamos a meter aquí en medio Bueno, no, a lo mejor, uf, tenemos muy poco movimiento Vale, vamos a esperarlo aquí lo quitamos aquí la banda... Y a ver si podemos llevarnos nosotros el balón para allá... Vale... Fin de turno... Turno 2 para el rival... Tiene que levantarse a toda la gente del medio... Nah... Este goblin... Ni de coña sobrevive... Uf, uf, uf, uf... Vale, vale... Se levanta... Se mueve por aquí... Se mueve por allá... ¿Qué más me vas a enseñar? Vale, se queda con... Realmente estúpido, me gusta Vale, elijo el resultado y tú Te vas al suelo ¡Uh! Lesionado Vale, perfecto Vale, ok, el troll Va Vale y perseguimos, sí. Venga, reviéntalo, por Dios. Uh, cuatro. Nah, no puede ser. Vale, y aquí, ¿qué tal? Vale, esta es buena también. Vale, vamos a echarlo lejos que no tenga contacto y nos vamos a quedar aquí. Toma ahí. Seis y uno. Mm, vaya. El balón está aquí muy perjudicado. No me gusta eso. ¿Podemos flacar al troll? Vale, aquí está bien Aquí te vamos a sacar de aquí Vale, creador Vale, y nos vamos a mover Aquí, ¿qué tal estamos? A dos dados, perfecto Lo empujamos Vale, y lo sacamos de aquí Nos quedamos Vale, y ahora venimos hasta aquí la caos aquí hay que jugar una por ellos venga da igual nos la jugamos dale valiente dios en serio venga pues al balón y perseguimos ¿What? vale conservamos el resultado no la vamos a coger pero me sirve Y conservamos vale y se cayó vale Vamos a gastar tiempo extra, sí. Vale. Y lo hacemos pedazos aquí y nos quedamos. Ah, porque tiene esquiva. Te debería notificar que está usando la esquiva para. Ay. Es que eso estoy. Yo estoy. Pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy en desacuerdo con cómo está hecho. No me gusta nada. Una esquiva, vale. Ah, aquí estamos bien. Bien, 67%. Vale. Eh, Uff, uh, ¡Qué mal está eso, en verdad! Que tire, vale, fin de turno. Que tire por la tira de esquivar al final del movimiento. Que te salga el dado al final no tiene sentido ninguno, para mí tampoco. Yo. Uf, vale Se le ha roto la pierna muy fuerte al pobre Vale, aturdido solamente Solamente Uf, una carga ahí Ah, el pozo, vale Vale, vale, estamos bien nah, Ahora despejamos todo A ver, don Arriba Vale, con eso me, me, me sirve Vale, confirmo A un dado me la juego Vaya hombre juego Aquí Y aquí Vale, y lo sacamos de la zona Y perseguimos Pon ahí ¿Vale? ¿Podemos sacar ahora a este del sitio? Dos rojos, tú Puf. Vale, a ver Tú, sí ¿Cómo lo vamos a tener? A dos dados nuestros ¿Vale? Con peleador y... Puf, no, esa zona Esa no era buena fallo nuestro vale, repetimos, empuje está bien esto vale, no nos movemos, venga vale, con este goblin chiquito de aquí 50% y aquí hay que jugarse el 67% de esquiva para salir eh, a ver, campeón Bien Vale, ok, vale, tiempo extra Está bien Creo que me voy a venir hasta aquí Para aplacar aquí Con un Blitz, vale, perfecto Me gusta Uf. Vale, y te pongo aquí Y te persigo Además te voy a venir aquí a apoyar. Vale. Vale, perfecto. Y este goblin nuestro... No bueno, este goblin, este orco nuestro. No sé por qué lo tenemos fuera de la melee. Pero lo vamos a traer aquí. Sí, sí. Vale, por lo menos que se enganche con algún goblin. Me parece bien. Podemos placar aquí ahora. Bien, vale, un dado y... Vale, empujamos. Vale, y perseguimos. Vale, perfecto Estamos gastando mucho tiempo extra Pero porque las animaciones, no sé, están Están tardando mucho tiempo En pensarlo y repensarlo Eso también me parece un fallo O sea, siendo dos minutos de turno Al menos En, en las animaciones O... Y, de, y demás Debería estar muy, muy, muy muy depurado O sea, que no... Literalmente que fuera pam, pam, pam, pam Que no tardara, que tú... Pulsaras o dijeras Vale, eh, moverse aquí allí. Hola, ¿cuánto movimiento es eso? ¿En serio? ¿Ha recorrido todo eso? y. Claro, pero ha gastado el blitz ya Por alguna razón y no ha aplacado pues Este tipo de cosas me resultan muy extrañas Pero bastante de hecho ¿Ves? ¿Tiene, tiene este orco aquí clavado, tiene este orco aquí clavado, tiene este orco aquí clavado. Attacker has an assist. ¿Ves? Es que esto tendría que ser... pap. Si ya sabe el dado de placaje que le ha salido... Debería ser instantáneo de Vale, ok, te placo, te sale la animación Te muevo aquí, seguimos el turno Vamos para antes Y la ya está empezando a consumir tiempo extra Creo que no nos había pasado nunca Bueno, nunca En los partidos que ya llevamos grabados y presentados aquí en el canal Aún no habíamos tenido esta situación De que la IA necesitara tiempo extra para pensar si, tienes 7 minutos, eh Vale, ok. Vale, arriba, señor. Usted también. Venga, ese orco arriba. Vale, creo que vamos a contestar primero aquí. A un lado, a ver, ¿y tú? ¿Tú aquí qué tal? Uy, vale. Aquí. A dos negativos. No. ¿Y aquí qué tal? Vale. Me gusta. Uy. Vale. Aquí. Y me quedo. Aquí. Vale. Vale. Vale. los he hecho en la zona. Y ya está. Con esto estoy contento. Vale. Ok. Vamos a quitarle a este... Dios, ¿en serio tienes que moverte así? Y ya está. Esquiva porque. Ah, porque entras en la zona del otro. Vale, ok, pues te quedas aquí. Que más o menos me haces el apaño. Y me cierras la zona. Uf, es que no quiero. Vale. Pues nada, vamos a aplacar desde aquí. Y placamos así y ya está. Vale. El defensa tropieza, pero vale, lo perseguimos, ese es el problema, que no lo vamos a tumbar, pero bueno, vale, este orco lo tenemos muy apartado, vale, uff, empezamos un tiempo extra, vale, pues aquí que nos vamos, lejitos ese orco negro no nos va a llegar, nada, y aquí con esto creo que tenemos el touchdown, la verdad, bastante sencillo, vale, tapamos aquí, con este otro vamos a venir a tapar. Aquí, eso, es que no cojo ninguna zona de placaje Y por lo menos que este se tenga que jugar las esquivas para llegar Y con este otro orco ¿A dónde podemos llegar? Pues nada, vamos a pelotonarnos aquí Aquí Bueno, espérate, espérate Aquí No, aquí Venga, vamos a pelotonarnos aquí Estamos todos juntos Si no tenemos movimiento, pues sale para adelante y nada, y con eso ya tenemos el primer touchdown del partido a de nuestro favor seguramente. Se nos aturrulla un montón aquí la cosa, la que lo que no entendió tan bien es el despliegue. Vale, es un buen blitz, un caos. Vale, y ahora me tengo que jugar a la esquiva seguramente porque vendrá a taparme con este goblin de aquí. Vale, vale, vale, vale. Es eso, no sé. O sea, de lo que llevamos jugado ya, la IA... I, I, deja un poquito que desear con respecto a, pues eso, los, los despliegues, algunos movimientos... Oh, ¿En serio? Pues nada, me va a reventar el goblin al orco tú. Toma ahí, cabezazo. ¿Te imaginas que lo lesiona? Me, me muero. Y nah, ya está, perfecto tastam. Sí, no nos vamos a jugar placajes ni cosas raras Vamos a por el touchdown No puedo no, no puedo Ir a por el touchdown por alguna razón What? ¿Por qué no me puedo mover? Uh la G para sacar la cuadrícula, yo que sé Uff Buah Vale, pues menos mal, eh Que lo hemos podido apañar Uff Vale Me asusté Creo que hay que acostumbrarse a hacerlo literalmente todo con el... Ok, mantengo de, el clic izquierdo, selecciono y... Uy, uy, ¿Por qué sale ahora esto? Uf. No, esto aquí. Eh, vale, y el troll aquí en el centro. Vale, listo. Fin del turno. Vale. Ya estamos con cosas ¿Ves? Y el despegue vuelve a ser el mismo. O sea, no, ¿por qué? Qué razón no he sentido. Ahora, ahora te diría que es un poco más equilibrado. Por el hecho de que. Uh, el equipo de puede ser una cerda en cualquier dirección. Por, por razón de que. Yo que sé, tiene eh, dos. Bueno, antes no sé si lo había hecho ya. Venga. Uy, 7x, lo tengo. Está bien o está relativamente decente. Me gusta el hecho de que. Uy, no se desplega ¡Hola! Me ha dejado a cabo al troll. Ahora sí. La verdad, o sea, cuando se le aturrullan cosas le cuesta un montón y ¿eh? parece que colapsa o sea pulsándolo sí pero va ah, vale decimos resultado al suelo venga a tu casa se cobrin. está clarísimo no vamos a curar uno por aquí nos vamos a meter hasta la cocina Uf, no puedes ir más lejos bueno va está bien yo qué sé me sirve vale vamos a acercar el resto de goblins todo aquí, vamos a hacer piña en el centro por lo que pueda pasar es que esto es muy incómodo vale, Dios. vale Levántate. Va, eso es. La verdad es que es un poquito complicado. O sea, complicado. No sé. No... Uy, uy, uy, uy no, no. No me acabo yo de acostumbrar muy bien a la jugada. Y ¿Podemos ayudar con este goblin aquí? Oh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos ahí al apoyo y conseguimos una de fuerza más. Perfecto. Con la asistencia. Dios. Vale, aquí. Y nos quedamos. Vale. Ahora... Vale, vale, eso es Y perseguimos Toma ahí Dios, 6 y 2 son 8 y no la aturde ni nada Vale, vamos a dejar el goblin aislado O sea, el goblin al, al troll aislado Que se juegue las las tiradas Y de hecho, vamos a venir aquí Vamos a aplacar aquí Me la juego lo que haga falta. Buah, y es un empuje solo. Vale, pues nada, seguimos y ya está. Vale, perfecto. Pues nada, ya estamos todos. Este orco, vale, vamos a juntarlo aquí en el centro. Y yo, bueno, en el centro, sí, sí, sí. Es que en el centro. Está muy polarizado el partido, ¿eh? Eso a un lado o a otro y no tiene más. Vale, pues nada, fin de turno. Porque tenemos aquí tres orcos. Tenemos aquí tres orcos y en el centro he buscado este goblin y tenemos estos dos allí de, de cierre por lo que pudiera pasar, pero es que el primero que coja la bola se lleva el premio, literal. Y bueno, postre, de estos dos orcos o oh, a tu casa. Uf, mejor no podía ir tú venga, a ver papilla de goblin bueno, papilla de orco a ver si podemos hacerla primero dos rojos, no dos para nosotros, perfecto el defensa tropieza, aquí y perseguimos, vale toma ahí no vale defensa tropieza, no va a pasar nada aquí y no te mueves, vale y este a tu casa perfecto vale y me quedo y venga afuera ay ay ensañarse eso es <risa> vale voy a moverme aquí para hacer para aproximar el goblin de por si acaso pero en esto estamos bien, sí, nada, vamos a agarrar aquí un poquito y ya está es que con esto es ya se sí, sí, acabó perseguimos Toma ahí y vale, vamos a venir aquí, sí vale Va, perseguimos, sí y me vengo con este ...con este aquí... ...vale... ...y ahora vamos a intentar... ...pillar el balón... ...y ya... ...67%... ...probabilidades de fallo altas... ...efectivamente... ...efectivamente... ...vale... ...ah, vale, ya hemos hecho fin de turno... ...perfecto... ...bueno... ...ha sido turno ver... ...ves, pero por ejemplo... ...mientras estamos en la animación de turno ver... ...se han pasado como... ...6 segundos del rival... ...que teniendo en cuenta que quieres hacer un juego... ...rápido... Y que, y que sea muy estricto a nivel de tiempos, o sea es importante que esté todo optimizado, genial, de ok, tu tiempo empieza aquí y no en la animación de fin de turno del otro. O sea, eso. Uf, esa secuencia, yo creo que. O sea, tienen que mejorar ese tipo de cositas. Yo pienso que es muy, muy, muy, muy, muy importante. Vale, se está. ¡Uuh! ¿A quién hemos pillado? ¿Qué ciudad de fiesta? Ah, mira, este, a este. Vale, aquí. Vamos a primero solucionar placajes fáciles, sencillos. Nah. Vale, aquí y perseguimos, vale. Aquí vamos a probar con el orco. que tenemos? Un dado. Uy, eso no me ha molado, eh. Vale, estos son dos dados. Defensa tropieza aquí, vale, y yo me quedo vale, y podemos darle, vale, al goblin Go son dos perfecto, perfecto, esto está bien vale, y nosotros vamos a perseguir vale, esto me gusta además, esto vale, tenemos asistencia perfecto, aquí perseguimos, vale Está bien, lo echamos hacia ese lado y además este ahora. Vale, empujamos y lo, y lo tiramos para afuera. Y además ahora tenemos este otro libre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uh, perfecto, y encima un cao. Vale, pues voy a venir aquí. Te voy a aplacar a ti. 83% de aceleración. Nos la jugamos. Valió la pena. Vale, muy bien. Valió la pena mucho. Vale, vamos a perseguir. Toma ahí. Por ganar un poquito de la posición ¿Qué sale a cuenta entrar con este animal podemos dar otro pasito vale vale, vale, perfecto me la juego Fa. a por ellos ¡Uf! fuck bueno, está bien Está bien, está bien, está bien Vale Vale, ¿estamos bien posicionados? Obviamente no Vale Vale, así estamos listos Toma ahí. Vale, ha en el centro, está bien Vale, creo que es el primer turno Uh, cambia rápido puede moverse una celda. Una celda. Vale. Aquí, aquí y colapsaremos en el centro creo yo y ya está. Vale, esto los voy a abrir, los voy a llevar para adelante un poquito. Exacto. Oh, eh. Ah, vale, tenía un número máximo de movimientos. Vale, eso no lo he tenido en cuenta. Vale, vamos a aplacar estos que deberían ser... placa sencillos vale, pues no ya está, claro no, moverse vale, es que aún así aunque tengan la asistencia vale, vamos a proseguir toma ahí Dejamos ese goblin aislado, no es lo mejor, pero bueno, me sirve. Y vale, vamos a montar la caja. Aquí en este costado. Ah, vale, no puede ir hacia el otro lado porque tiene ahí al. Vale. Pues vamos a jugar el Blitz aquí. Eso sí es. No va, mejor. <ríe> no. Eh, aquí hacia la banda Vale, y perseguimos Dale, y... No, lástima Vale Buf. Y tres de defensa tropieza que no nos vale para nada Vale, perseguimos Y ahí estamos, vale Ok, pues vamos a dejar ¿Hasta dónde te puedes mover? ¿Hasta ahí? O hasta allá Teniendo en cuenta que vas a perder uno Vale, pues vamos a ir montando la caja Alrededor Eso es Uf, Estamos consumiendo el tiempo extra ya Vale Vale, 67% es tuya No me digas Pues nada, se perdió con un 2 ¡Oh! Este goblin de aquí Suelto, no tenemos el balón Precisamente por este costado es por donde nos van a hinchar. Uf. ¿Por qué razón te explicarías el, el troll aquí detrás? Dios, me vas... Vale, bueno, está bien. Uh, bueno, nos apoya a formar la caja. ¿Por qué vendrías con el goblin ahí? Cositas. Vale. Un dado, vale. Me la voy a jugar. Perseguimos, sí. Contra el goblin este, lo vamos a hacer polvo. Venga, ya me cuentas. Hasta luego. <ríe> vale, oh, perfecto, cao. Vale, eso. Apoyadme, chicos. Está bueno. Para allá y ganamos metros. No me parece mal, después de todo Vale, tú arriba Levantarse Ya, vale, eso es. Vale, vamos a hacer el placaje del troll aquí Vale, tres dados Perfecto uh, Vale, lo vamos a mover Además Vamos a movilizar este de aquí Vale, defensor derribado Aquí y yo me voy a quedar. Dime que lo reventamos. ¿What? ¿Ah? Digo. ¿Ves? Y ahí, en verdad, por donde perdido 4 segundos que no deberíamos haber perdido. Ah, bueno, a ver, nimiedades, ¿no? Pero, Ay, no te puedo creer. Eh, por tu padre. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir Es que este tipo de cosas me da la rabia, tío Y es que con los héroes me pasa poco y Es que fuerte, me pasa poco Bueno, no pasa nada Uy, uy, uy, uy, uy. Uf, se está poniendo una cosa seria, eh Uf, uy, no. Oh, vale, nos hemos nada los dos Ah, no, estoy yo peor, tú a ver, Don, estoy aquí, que me va a apoyar en el centro, aquí, eh, y nos quedamos, Uh, qué pinta, vale, otro trocado, perfecto, ahora aquí, venga, vale, aquí, y nos quedamos, vale, ok, Vale. Vale. Y aquí. Perfecto. Y perseguimos. Toma ahí. Uy. Vale. ¿Esta es buena también? Sí, perfecta. Perfecto. Y nos quedamos. Nada. Algo. Vale, ahí. Eso es. Hay que ensañarse. Vale. Vale, vale, vale. Esto está muy bien. Además... Vamos a movilizar este orco. Vamos a clavarlo. Ajá, aquí está bien. Para ir ganando ya metros. Por si al troll le apetece hacer algo. Vamos a movilizarnos hasta aquí. Hasta aquí. ¡Oh! ¡Por Dios! Venga. Eh, espérate. Vamos 1-0. Vamos a disfrutar del partido, ¿no? Hemos allá el Blitz. Sup. Vale, pues nada Nos colocamos Y listo Vale, por este costado Bueno, vamos a ponernos aquí Eh, what Oh, vale Mucho trabajo de por medio, eh Nos tenemos que aprender a mover Mucho porque si no consumimos mucho el tiempo. A ver, que va bien, ¿no? Que los 7 minutos extra, al fin y al cabo, pues no está mal. Lo suyo es llegar a no tener que gastarlos. De pan, pan, pan, pan. De ir rápido tú y, y que el juego en sí te acompañe. Pero... Está bien, ¿eh? Yo creo que la, la duración de los partidos se ha, se ha cortado muchísimo. Uh, ahí tenemos otro candidato Para ir al foso Ojo Vale Creo que es el primer movimiento que intenta Del, del trono Vale Lanzar compañero Yo creo que ha colapsado Lanzar compañero A este Hasta aquí ¡Wow! ¡No es posible! ¿No se supone que son lanzables? ¡Material adecuado! Es que sí debería poder... ...lanzar compañero. Hasta aquí... Vale, vamos a probar. Me. Probaremos. Bueno, vamos a echar a este hombrecillo de aquí. Vale, a tu casa. Eso. Vale. 83% de la por ellos. Me sirve. Vale, perfecto. Eh, aquí y vamos a decir que sí. ¡Toma ahí a su casa uy no vale y vamos a ir aquí y de hecho vamos a colocar el balón aquí espérate vamos a cerrar aquí Manon. vale así mejor vamos a colocar el balón aquí y vamos a cerrar la caja. Eso es, eso es. Bien cerradita por todos los lados. Eso es, que nadie nos tosa. Vale. Quiero probar. Es que tengo la necesidad de lanzar el balón. Me, me lo pide el cuerpo. Hay que probar esto en la beta. Y, y, y, y aún no sabemos cómo. Pero lo conseguiremos. Va, si conseguimos lanzar el balón antes de que acabe el turno. Bueno, o sea, el turno Antes de acabar el partido Probamos también el proyectil de vómito Que lo quiero probar Si no es en este partido Por lo menos que sea en el próximo A ver si conseguimos hacer que funcione Porque en el partido anterior lo, Con los orcos negros Lo probamos Pero... No fue nada del otro mundo, ¿eh? De hecho, creo que no pasamos ni la tirada De presentación de armadura Vale, vale, Vale Vale, vale, vale, vale. Lo tenemos Lo tenemos Lanzar, compañero, va, va, va, va, va, Oye. Oye. No, ¿eh? Así no no. no no me ha molado. Dios. Vale, ahí, eso es. Vale, vamos a mover este aquí y voy a venirme con este a placar aquí. Un dado. Diría, eso te iba a decir, digo, vamos a favorecer que tenemos posibilidad de hacer apoyo. ¿Cuánto sale esto? Vale, dos dados, eso sí. Uy, ah, vale, digo, sí, ya le he dado. Vale, defensa derribado, perfecto. Vale, aquí. Vale, y perseguimos. Uy, es que. Hay, hay momentos que le. Uy, 6 y 5 y solo aturdido. Vale, pues nada, fin de turno. Nah, es que no tiene movimiento apenas. Y el troll ese no se ha movido de ahí, ¿eh? El troll. ¡Oh, oh, no, oh, no oh, no! ¿Ves? ¿Y el blitz para qué? Uh, vale, sin bordes. Vale, vale, vale, vale. Nada. Es el momento perfecto. Está la línea de touchdown a nuestro alcance. Vamos a lanzar aquí al compi. ¡Sí! ¡Oh! Uh, ¡Se pudo! Dale, ¡Ha tenido bien! ¡Mierda! <risa> ¡Vaya! Bueno, lo hemos lanzado Se ha podido Se ha probado Los goblins están para eso, ¿no? Hay que tirarlos No pasa nada <risa> Hubiera sido brutal Que hubiera caído bien Pero brutal, brutal De hecho, ¿cómo salir la tirada? ¿Sale? A ver uh, uh, uh. ¡Dios! No, no sale Ah, sí, vale el, el, el lanzamiento como tal sí que ha salido bien Pero luego el aterrizaje no Ha sido fallado Qué lástima, eh Pues a dos o más No es tampoco un mal O sea, un mal aterrizaje, me refiero Oh, vale, y si venimos aquí Vale este uh, El troll este es idiota <ríe> Madre mía, tú Vale, vale, eh. esto me gusta Perseguimos Dale, duro Vale, tú, corre, corre, corre Vale, nada, turno 15 y en el turno 16 Bueno, vamos a jugárnosla A ver si podemos ir a capturar el balón Vale, vamos a jugarnos el Blitz aquí No, es innecesaria, por ellos ese Vale, aquí, aquí estamos bien Vale, vale. Y perseguimos. Dale. Lástima. Aquí, ¿qué tal? ¿Ah? Oh, bien, bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Aquí lo dejamos fuera del juego. No nos movemos. Dale, ahí duro. Vale. Ay, no hicimos el. Eh, no da igual. No importa. Vale, fin de turno. Perfecto. ¿Ves? Y entre cambio de turno y otro se han consumido 3 segundos. Que pf, yo qué sé. Sí. O sea, es, es tiempo que no lo puedes hacer perder al rival. O que no deberías... Que no debería perder el rival. Oh, espérate. No podemos... Y si me... Venga. Tú puedes... Vamos, campeón. Ahora... Uf, no sé si hay que jugarse una acción de Blitz A principio de turno o algo por el estilo ¡Dos, a dos con todas las asistencias que tienes Animal ¿Vale? No Lástima Bueno, pues vamos a terminar el partido con un bonito Touchdown Venga, campeón, tú puedes Ay. Ay. Los Goblins tienen las manos De mantequilla, tú pero de mantequilla Qué bueno, eh O sea, me ha he hecho toda la gracia el lanzamiento del goblin Este hombrecillo, lo vamos a dejar ahí, tirado Porque, eh, eh Suficiente que ha volado como... 6 <ríe> o 7 yardas Ah, fin de partido Era muy extraño, tío, el fin de partido Es como muy cortado Ese tipo de animación, bueno, a ver, yo qué sé es beta, ¿no? Habrá que pulirlo. Pero que, que quede tan, tan, tan, tan cortado me resulta... a mí No me acaba de gustar eh, Bueno, cositas Poco a poco vamos descubriendo la beta Vamos acostumbrándonos a este nuevo Blood Bowl 3 O al menos este pequeño aperitivo de Blood Bowl 3 que vamos a tener Nada Buen partido ha estado bien, no ha estado mal, los despliegues de la Ia de los orcos son un poco pochos, veremos a ver qué tal con cuando juguemos con humanos y cuando juguemos con elfos, pero bueno, así, lo disfrutaremos independientemente. Así que nada, lo de siempre, recordad, seguidnos en Twitter los dos, tanto rápido como a mí, que van a estar los dos Twitters en la descripción, que comentamos un poquillo de todo, también seguidnos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles a las 7 7 y media, abrimos directo estamos ahí charlando un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja y ya, por último suscribiros a la la roca negra si no estéis suscritos hacemos contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, venga hasta luego adiós